Hay crecimiento económico en Bolivia, ¿verdad? No estamos viviendo ninguna crisis, como he escuchado a algunos hablar ahí, la única crisis debe ser en sus cabezas. Los datos al primer trimestre de este año dan cuenta de un 4,95% de crecimiento económico. Sin embargo, para los meses de abril y mayo, según el Índice Global de Actividad Económica, esta descendió a 4,3% debido principalmente a factores climatológicos. Pese al contexto internacional adverso y la sequía que está afectando a algunos departamentos del país, Bolivia seguirá siendo líder en crecimiento económico de la región. Es que todos los sectores están creciendo excepto hidrocarburos, como lo mencionó el presidente, Inclusive con la sequía el sector agropecuario está creciendo al 1,1%, no es que esté desacelerando o tenga un crecimiento negativo. Sin embargo, es bueno aclarar que para el pago del segundo aguinaldo se toma como referencia el crecimiento económico del mes de junio del 2015 al mes de junio del 2016, cuyo dato será entregado por el Instituto Nacional de Estadística a finales del mes de septiembre o a principios del mes de octubre. En varias oportunidades hemos hablado de que tenemos un, un crecimiento del 5%, sin embargo, les dije ahí claramente también que eso estaba sujeto a que eh, los fenómenos niño-niña que van a aparecer de manera simultánea esta gestión eh, no perjudiquen el comportamiento de la economía.